vamos a dedicar este vídeo a trabajar sobre todo de los bloques de funcionalidades que nos aporta JQuery, como son las interacciones. JQuery entiende como interacciones a una serie de acciones que realiza el usuario que reciben respuesta inmediata y dinámica por parte del sistema. Por ejemplo, serían la posibilidad de poder redimensionar ciertos controles o la de reordenar una lista dinámicamente. JQuery proporciona soporte para varias de ellas, pero sin duda la más utilizada es el drag and drop. Tanto es así que vamos a dedicar este vídeo a trabajar sobre ellas y para ello he creado un documento muy sencillo en el que únicamente aparecen cuatro divs con forma rectangular dispuestos verticalmente y con colores diferentes. A la derecha crea otro div más grande al que le he asignado la clase Drop. El objetivo va a ser simplemente poder arrastrar los divs de colores, los divs de la izquierda, al interior del div de la derecha. Así que vamos al JS y vamos a empezar a codificar. El primer paso consiste en decidir qué elemento o qué elementos son arrastrables. En nuestro caso van a ser todos aquellos elementos que tienen asignada la clase box. Para hacerlo, como siempre, utilizamos el selector, en este caso los que tienen la clase box, y le aplicamos la función arrastrable. Grabamos, y ya simplemente con esto, podemos ver que si elegimos uno de los elementos de la izquierda, no únicamente podemos moverlo, podemos arrastrarlo, sino que además si lo soltamos, se queda fijo en el sitio. Es decir, simplemente con aplicar la función de dragable al elemento que queremos arrastrar, por defecto se configura como una acción de mover a lo largo de todo el documento. Lo que ocurre es que normalmente esta funcionalidad por defecto nos va a resultar escasa. Generalmente querremos controlar cosas como el eh, cómo vamos a arrastrarlo, qué elemento vamos a arrastrar y cómo no, a dónde vamos a poder arrastrar. Por lo tanto, esta función puede ser configurada para poder ir moldeándola en función de nuestras necesidades. Por ejemplo, por empezar por algún sitio, una de las cosas que se suele querer es modificar el efecto de arrastrar. Hasta ahora hemos visto que pinchando el elemento, desplazamos el elemento. El cuadro rojo o el cuadro naranja seguían a nuestro cursor pero incluso este cursor era el cursor típico, el cursor habitual del sistema operativo. Esta función mediante parámetros va a permitirnos configurar cómo se va a realizar ese efecto. Vamos a venirnos dentro y vamos a crear un objeto en el cual vamos a, por ejemplo, a definir que el cursor sea una cruz. Y además vamos también a decirle que la opacidad del elemento que vamos a desplazar no sea 1 si lo vamos a bajar. Vamos a poner, por ejemplo, 0,7. Si grabamos, vemos que nuestro cursor se ha convertido en una cruz y que además hay cierta opacidad, ya que, por ejemplo, estamos viendo la línea violeta. Para que sea un poco más claro, voy a bajar un poco más la opacidad. Y aquí vemos cómo el elemento es más translúcido. Bueno, esto es una forma de modificar el efecto, pero realmente eh, cuando trabajamos sobre arrastrar y soltar lo que solemos querer es llevarnos o copiar algo de un sitio a otro sitio. Hasta ahora lo que estamos haciendo es trasladarlo, es moverlo. Pinchamos un elemento y lo dejamos donde queremos. Pero el elemento ha desaparecido de aquí. Ha cambiado su posición, posiblemente con un relative y poco más. Pero es más, cuando lo estoy moviendo ya lo estoy desplazando del sitio en el que está. No únicamente cuando lo suelto. Es decir, es el elemento mismo el que estoy desplazando. Y Es habitual que lo que queramos sea que al desplazar no movamos el elemento en sí sino una copia de él. De manera que al hacer el movimiento, el cuadrado siga estando en su sitio original. Para eso podemos utilizar otra propiedad, que es la propiedad helper, que por defecto tiene el valor original. Sin embargo, si ponemos el valor clon, vamos a ver que ha dejado el original en su sitio, aquí lo tenemos, pero que para dar soporte al efecto, ha creado una copia, ha creado un clon, que es el que vamos a poder mover a lo largo de nuestro documento, pero con una pega. Si soltamos, por ejemplo, aquí, el elemento ya no se arrastra. Se desplaza, igual que antes, pero al soltarlo, ya no se queda clavado. Bien, ahora veremos por qué, por qué ha pasado esto, pero esta función helper, o esta propiedad helper, mejor dicho, no solamente nos aporta las opciones original y clonado, sino que además permite la definición de una función. Función que lo que tiene que hacer es devolver un objeto jQuery, indicando qué objeto es el que queremos utilizar en el efecto arrastrar. Vamos a hacerlo, por ejemplo, aquí. Vamos a crear una función. Función que tiene que devolver un objeto jQuery. Por ejemplo, vamos a hacer que sea un simple párrafo, vamos a asegurarnos que el color sea negro, vamos a grabar y vamos a probarlo. Igual que antes, pinchamos el elemento rojo y vemos que en vez de aparecer un cuadrado, aparece un texto, aparece un párrafo poniendo estoy arrastrando. Vamos a poner en vez de negro un blanco y vamos también a quitarle la opacidad por ahora. Yo creo que sí se verá mejor, efectivamente. Igual que antes, suelte donde suelte, el elemento no se queda. Quiero recalcar que en cualquiera de estos casos, el objeto que estamos arrastrando es el objeto rojo, azul, eh, verde o naranja. El elemento o el objeto o el diseño que pueda aparecer cuando arrastramos simplemente es un efecto estético, ¿no? Internamente el contenido que se está desplazando va a ser un contenido de tipo, en este caso, box. Bien, pero hasta ahora hemos conseguido eh, modificar nuestro arrastrar le hemos dado forma, pero cuando soltamos el elemento no se queda anclado en ningún sitio. Nuestro efecto arrastrado deja ser mover y ahora es necesario definir dónde podemos arrastrar y en qué modo arrastramos, si copiamos o si movemos. Y eso lo vamos a hacer utilizando otra función, que en este caso es la función dropAble, la función que define un elemento en el que podemos soltar cosas. En nuestro caso, iba a ser el que tiene la clase drop, que al igual que antes... Simplemente le asignamos la función Dropable. Esta función sí que va a requerir una serie de parámetros que va a permitir configurar de manera correcta este elemento. El primero es decidir qué tipo de elementos van a poder dejarse allí, qué tipo de elementos van a poder soltarse dentro de esa zona. Para lo cual utilizaremos la propiedad Accept, indicando en este caso que admite elementos de la clase Box. Si grabamos, vemos que sigue sin pasar absolutamente nada. El efecto drag sigue funcionando igual que antes, pero el drop de soltar no funciona. Esto es así porque nos falta definir qué acción vamos a realizar, qué vamos a hacer con el objeto que hemos arrastrado, que normalmente suele ser un copiar o mover, o a lo mejor un copiar parcial, es decir, a partir del elemento que hemos traído, quedarnos con ciertas partes, crear un nuevo objeto y que ese nuevo objeto sea el que incluiremos en nuestro elemento. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues para eso es posible definir la función que actuará cuando se lance el evento drop. Obviamente aquí hay que definir una función que tiene dos parámetros, el famoso event y además un parámetro ui. Parámetro que en el fondo es un objeto que proporciona características relacionadas con el efecto. Lo que voy a hacer va a ser definir la funcionalidad que me permita hacer el efecto de mover. Es decir, voy a coger el elemento, el cuadrado rojo, el cuadrado azul, y voy a depositarlo dentro de mi rectángulo drop. ¿Cómo lo hago? Bueno, pues cojo el rectángulo drop. Como estoy dentro de la función, puedo acceder a él gracias a la variable dis. Y lo voy a añadir. Dentro del elemento, lo añado con un append. Únicamente me faltaría obtener el elemento que he arrastrado. El elemento que puedo obtener desde el objeto ui. Este objeto tiene una variable miembro que es el objeto que he arrastrado. Recuerdo que el objeto que he arrastrado no es el objeto del efecto, es el objeto original, es el objeto de tipo, en este caso, de tipo box. Bien, vamos a grabar y vamos a probar. Y ya lo tenemos. Veo que en el efecto aparece la palabra estoy arrastrando, pero cuando suelto dentro del drop, en este caso sí, ya se realiza el movimiento. Ha cogido el objeto original, en este caso el verde, y lo deja en el elemento de estilo. Bien, esto ha sido con el efecto mover, pero eh, ¿cómo haríamos el efecto copiar? Muy sencillo. Lo que haríamos es que en vez de añadir elemento arrastrado, añadiríamos un clon del mismo. vamos Y vemos como ahora lo que está pasando es que estoy realizando una copia del elemento que estoy moviendo. Por supuesto puedo hacerlo con más elementos. Y si pincho fuera, vemos que no funciona. Imagino que ahora al ver cómo está quedando el dibujo de la derecha, alguno se preguntará que estoy arrastrando dentro del drop, pero me está dejando los elementos fuera del drop. Y la contestación a eso es, bueno, sí y no. Realmente se está añadiendo dentro del drop. Estoy haciendo un append y por lo tanto estoy incluyendo mis rectángulos de colores dentro del rectángulo drop. Lo que está ocurriendo es que visualmente he forzado la altura del drop y los elementos parecen que salen fuera. Lo que quiero decir es que al final es responsabilidad del programador cómo gestionar que los elementos que se han soltado dentro del drop se muestren dentro del drop, no se salgan. Ya sea repartiéndolos de una manera diferente, haciendo que el drop crezca o lo que considere. De hecho, para poder arreglar esto un poquito, podríamos venirnos al CSS irnos al drop y decirle que su display sea un flex. Y también que haga un wrap. Vemos que automáticamente los elementos sí que están dentro del contenedor. Y puedo seguir arrastrando. Y los colocará en su sitio. Bien, volvamos a JS, evidentemente hay más eventos y más propiedades que podemos aplicar a los dos tipos de objetos para seguir personalizando la funcionalidad. Como siempre digo, es conveniente que echéis un vistazo a la documentación y juguéis con ellas para entenderlas bien. Pero por probar un poquito más nosotros, vamos a jugar con dos eventos más que nos van a permitir destacar la zona en la que nuestro elemento va a poder soltarse. Esos dos eventos son eh, Activate, Y en, eh, desactivar. El primero de ellos va a lanzarse en cuanto empecemos a arrastrar un elemento que pueda ser soltado en esa zona. En este caso, un elemento de tipo box. Mientras que el segundo lo va a hacer en caso contrario. Es decir, en cuanto soltemos ese elemento, ya sea en la zona correcta o fuera de la zona. Vamos a hacer, por ejemplo, que lo que haga... Eh, se ha cambiado el color de fondo. Vamos a, por ejemplo, un gris. Y cuando se suelte, volvamos al color original. Grabamos y probamos. Vemos que en cuanto pinchamos y nos vemos la zona en la cual podemos dejar nuestro rectángulo se pone de color gris. Soltamos, estemos dentro o estemos fuera, la zona deja de estar en gris.